como mi gran mi gran sueño. Se postuló él solo, lo que pasa es que al final me han contratado a mi <risa> Sí, porque nos no complementamos bien. O sea, hay uno que hace las cosas finas y el otro las más gruesas. Pero bueno, al fondo el resultado siempre es un muy, humor muy completo y muy bien. Bueno, y eso, sobre todo nos hace mucha ilusión. Eh, creemos que es eh, eh, la. La, la gala más importante que se puede presentar aquí, nosotros nos encanta el cine español y nos encantan las galas como como género, nos gusta mucho verlas, siempre estamos comentando pues eh, los Óscar los Globos de Oro, los Perón también, en fin, nos gustan las galas. Y creemos que se puede hacer una gala, como se ha hecho estos años atrás, pues eh, y dentro de lo que es la estructura de la propia gala, que es entregar de premios, muchos premios, eh, y eso tiene una estructura fija, cre, creemos que se puede, dentro de, de esa estructura, pues, hacer bromas e incluso intentar sorprender al, al espectador y hacer que eso sea ameno y, y un jijiujo como un malagueño, y ahora venimos con, con otro sofisticado buen manchego sofisticado humor de Albacete sofisticado humor de Albacete además, sabes que iba a saber esto en una misma frase y además creo que este año hay un hito y es que dos personas de Albacete por primera vez en la historia del cine de las 32 galas, dos personas de Albacete van a estar juntas presentando la gala a la vez y eso eso es lo que les, les ofreció a los académicos <risa> no, pues, son mucha tela. Sí. eso es mucha tela eso es es el cénico de la historia de las garras. Ese es un grito, luego él, él me arrincona y me avasalla. Claro, no, no, no, no me deja claro. hablar, Cállate, no me no, deja de hablar. Claro. Somos, esto es como la rueda de prensa de Leticia y el príncipe, ¿se ahí? Y Leticia desatada. No, Ernesto, la verdad que con él eh, para mí es cada día es un día nuevo que pasa que no tiene filtro, entonces eh, todo lo que piensa, lo dice, no, no pasa por montaje. Entonces yo, yo soy un poco más reflexivo. Y... Pues sí. Este año la mujer tiene mucha mucho protagonismo, por decirlo de alguna forma. Eh, lamentablemente, en muchos casos, por el tema de los abusos. Y yo creo que sí que... Bueno, creo no, la gala va a tener mucha presencia femenina. Bueno, somos dos hombres, eso está clarísimo. No pero dos es hombres. Sí. Eso es así. Pero sí que va a haber mucha presencia femenina y así, así es una de las inquietudes sí, que, la que, la que la tenía la academia. academia. Y yo creo que va a haber mucha presencia femenina, mucha presencia de los temas. Que, eh, eh, también nuestros monólogos, ¿no? Y tampoco te voy a contar el que es que decimos. <risa> No. No va a haber cerebrities ¿Pero por qué? Porque si era lo fácil. Claro sí. Y nosotros siempre hemos esquivado eh, lo fácil. Nuestro humor siempre se ha basado en justamente la vuelta de tuerca, no repetirnos. Así hemos hecho una carrera eh, siempre una carrera viva. No repetirnos un amor fácil, sí. pero un sí. pedo vamos a... Un pedo... No, un pero... no va no, a haber pero vamos a lo mejor algún pedo real está tributa no puede haber, pero no nuestro, <risa> lo quiero decir. Pero por algún nómina de. Pero. Pero sí que es verdad para completarte la respuesta que vamos a hacer vamos a, ser fieles a nuestro mundo. O sea, no va a haber celebrities, pero sí que va a haber cosas reconocibles. Porque es que si no no, no seríamos nosotros. Y es también lo que la academia, incluso la academia imaginó que. <coughs> un poco de la vida, me decía, queremos más, y pues, no, no, queremos más, no, déjala así apuntado. De Carlos, encantado de la vida, porque nosotros creemos que es necesario que se homenajee a la mujer, en el cine sobre todo, en todas las cuestiones, pero en cuanto a la crítica, nosotros no, o sea, no vamos a ser especialmente críticos, con nada, en, en, en concreto, porque... Eh, nuestro, vamos a ser fieles a nuestro humor que nunca ha sido especialmente crítico con nada nuestro humor va por otros derroteros somos más abstractos, más eh, surrealistas más absurdos y eso es lo que, vamos a ser fieles a nosotros mismos eh, no vamos a hacer una crítica al menos eh, pensada si por una carapola sale una crítica, pues a lo mejor pero no nos vamos a, a centrar en eso ni Vamos a pensar en demasiado en de eso. Si va a haber crítica, va a ser por carambola. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que es un año... O sea, en este año han pasado muchas cosas. Muchas cosas. Y creo que hay incluso saturación de cosas. Me parece que es un año... Por supuesto que se puede ir a hacer crítica al gobierno. Pero... Creo que este año podemos... Que discurso puede ir por otro lado. Me parece que la política eh, ha, saturado, ha saturado a la gente me parece que este año se puede hablar de otras cosas se debe hablar de otras cosas por ejemplo eh, hay una película maravillosa dirigida por una mujer que es verano del 93 hay otra película maravillosa dirigida por otra mujer que es la Coishet que es la librería eh, o sea, vamos a hablar de todo eso y que nos gustaría que hubieran más películas dirigidas por mujeres y protagonizadas por mujeres yo me puedo disfrazar de mujer para azúcar, si quieren. Y no, no, sé si, no sé si es eso. O sea, no, no, no creo que hombres disfrazados de mujeres, sí, no creo que lo que se sí, es es pretenda. Y eso es un poco lo que queremos. O sea, queremos hablar de eso. nos hemos caracterizado nuestro programa por una, por la crítica política. No entonces, entonces, tampoco es algo que sería raro que nosotros nos, otros... de repente nos pusiésemos a, a ser críticos y ácidos con, con actualidad, que nosotros más eso no es tratado, no sabríamos Pero hacerlo. No, a bien. no, porque además no nos sí, enteramos y de, de nada. Mucho lío eso. eso. ya. Para que, eh, Daniel Rubina ya dijo que no va a ir, nada. Claro. Pues se va a quedar en su casa. No, no, no. O sea, ya que nosotros no nos íbamos a Pero bueno. Mira las promos encantados que además han sido consejos muy buenos. Sí, para porque sí, el, la las, las pruebas han sido como una especie de recoger el testigo de Dani, que bueno, que es un cómico además que empezó con. empezamos juntos. Entonces, pues, eh, pues nos dio unos consejos muy buenos sobre.. Sobre, sobre la gala. Sobre todo, a Luego, eh, la otra pregunta que he dicho todos muy interesantes era: ¿va a haber números musicales? Va a haber 100. 100 o ninguno, no sé todavía. Y luego, la otra era: Compañero. Ah, nuestros compañeros. Nuestros compañeros, sí que hay un. ¿Qué se te puede decir? Hay una pieza que hemos grabado para sí. la gala donde hemos reunido a nuestros Entonces, eh, sí que van a estar ahí, ¿no? En una pieza, en un sketch grabado. Entonces, es que esos es son nuestro formato preferido y, por supuesto, hemos hecho, eh, hemos hecho para la para... gala Divertir, Divertirnos y vivir el momento con mucha diversión porque me dijo también que el público era un caramelo y que la gente estaba muy a favor y que tratásemos de, de disfrutarlo. Porque, además, nos íbamos a estar mucho menos nerviosos al habernos preparado antes junto para, para estar todos listos desde el primer momento y luego disfrutar el momento. Sí, nosotros al haber colaborado ya en otras ediciones siempre nos siempre fantaseamos con, con el momento de presentarla. Porque como he dicho Joaquín, nosotros somos muy fans de, de, de las caras y, y, y las vemos. O sea, vemos los globos de Oro, vemos los óscar nos gusta comentarlo joya también, y, y ya te digo, era una cosa que nos apetecía desde hace mucho tiempo y nos imaginábamos presentándonos, sí, sí. O sea que esto es un sueño hecho realidad, por así decirlo. Ya sea, nos queda esto: pues estar en globo y, y otra cosa, presentar cine de barrio, <risa> un poco más, levantar un pino,